52 familias están siendo atendidas en este centro analopidana, destinado a la intervención del autismo en edades muy tempranas. El programa Bebé Mirada se puso en marcha hace cinco años en Burgos, siendo pionero a nivel nacional. Por él han pasado ya... 282 niños menores de 3 años, realizándose 70 diagnósticos. Hoy este centro se ha inaugurado oficialmente, pero lleva trabajando en este área más de un año con cuatro profesionales. Espacios que se han hecho realidad gracias a las donaciones de empresas burgalesas e instituciones. Es una realidad que está atendiendo a todos estos niños, pero sobre todo también está atendiendo a las familias porque el programa se ha cambiado sobre todo a, a intervenir con la familia. El trabajo se hace con la familia para grabando vídeos, haciendo que ellos conozcan cómo son sus hijos, qué características tienen.